Este, es un video personal. Existen pocas veces que un juego llega a tocarme y moverme tanto, y para ser honestos, es algo que nunca vi venir. Para mí, este juego combinaba tres géneros a los que no soy muy afecto, hack and slash, JRPG y bullet hell. Además de que el diseño de personajes se sentía más motivado por algún impulso fetichista fan fanservice que otra cosa. Decidí que no era un juego para mí y me enfoqué en otras cosas y no tenía idea de lo equivocado que estaba y menos de lo que ocurría después. Nier Automata es un juego para tirarse sobre la cama y ahogarse en ratos de reflexión. Puede que el espectáculo bombástico del combate, los momentos de comedia y el diseño de enemigos lo hagan parecer inofensivo, pero créanme este juego tiene fauces y no le da miedo usarlas. No conozco ningún otro juego que aborde su tema tan consistentemente en la forma en la que ejecuta cada uno de sus elementos. Todo. Desde la interfaz de usuario, los side quests, las mecánicas e incluso la música te sumergen en una experiencia de horror existencial que los diseñadores de SOMA habrían matado por conseguir. Y lo peor es que lo hace de forma tan modesta y desenfadada que difícilmente lo ves venir. Este es un título que a través de una historia de androides peleando contra máquinas nos hace sellas preguntas casi ontológicas sobre el significado de la conciencia. Es un mensaje profundo entregado a través de un medio inesperado. Es un juego inteligente que se hace pasar por uno tonto, y por lo menos a mí me hizo bajar la guardia. Siempre he sentido predilección por este tipo de obras, aquellas que no se anclan del prestigio del medio en el que son presentadas para hacer trabajos extraordinarios. Lo hemos visto pasar con la novela gráfica, la animación y por supuesto también con el videojuego. Cuando un creador se propone nadar contracorriente y elevar la forma de arte en la que trabaja, se obtienen productos con una innegable pasión y cuidado. Por la misma razón es que no soporto películas como Interstellar, porque pese a toda su bella ejecución, sus planos sobrecogedores y su temática dignificada, el intento de entregar su mensaje se queda corto. Ni las continuas referencias a Einstein, ni las lecturas de Dylan Thomas en la voz de Michael Caine, ni tomar prestados los planos de Kubrick logran dar cohesión a los temas que expresa. Cuando terminé de ver Interstellar, sentí la necesidad de buscar algo más entretenido que hacer. En comparación, cuando terminé de jugar Nier Automata, me vi forzado a sentarme y meditar sobre el juego. Nier Automata nos pone en medio de una guerra milenaria, somos androides luchando por la humanidad para retomar la tierra, ahora controlada por máquinas de guerra alienígenas, pero esto es una mentira, para la mitad del juego descubrimos que tanto la humanidad como los alienígenas llevan mucho tiempo muertos, que el mito de su existencia solo sirve para perpetuar el conflicto, pero el juego no entra en esos detalles inmediatamente. En lugar de eso, nos introduce un escenario forjado por los líderes de los personajes, Jorge, una fuerza de androides de élite diseñados para romper el estancamiento de la guerra, pero ese escenario es frágil y constantemente se asoman agujeros por todos lados. El descubrimiento de que las máquinas no solo son armas, sino que tienen sentimientos, emociones y conciencia, es una verdad inconveniente que los personajes no afrontan, es una lección demasiado incómoda para aprenderse. Las dinámicas de grupo surgen, aprendemos quién forma parte del nuestro y quiénes son los otros. Todo esto, mientras entramos en contacto con pequeñas historias que se apuntalan en los tropos de su género, para mostrarnos genuinas viñetas de error existencial. La primera ruta es una trampa cuidadosamente creada, combinando verdades a medias y tropos conocidos, nos hace hacer una serie de suposiciones que poco a poco irá desmontando. La suposición de que el experto uso de la violencia de tu vida es lo que vence los obstáculos. De que la guerra que pelean es justa, de que los sentimientos de Tubi hacia Nines fueron productos del tiempo que pasaron peleando uno al lado del otro. Que las reglas del juego que estamos jugando son claras y que la historia que nos cuentan es cierta. La segunda ruta toca los mismos puntos que la primera, pero desde una perspectiva diferente. Aquí descubrimos que Nainez no solo es un patiño de Tubi, sino que su trabajo tras bambalinas ha sido instrumental para reclamar las victorias que ella ha conseguido. Que él, desde un principio, sabe que las máquinas son conscientes, y que piadosamente trata de ocultar esta información de Tubi. Es que él descubre la verdad sobre la humanidad, cuya extinción se acaba la guerra que están peleando y el propósito que tienen, y que la destrucción de sus enemigos es triunfo y tragedia en igual medida. El inicio de la tercera ruta tiene lugar cuando el conflicto se recrudece, un conflicto que como jugador sabemos que no tiene sentido. Tubi hace su mejor esfuerzo por destruir a las máquinas, haciendo lo posible por no pensar en lo que ha aprendido sobre ellas, mientras que Nainé se debate sobre si decirle o no la verdad que descubrió. Al final, este dilema demuestra ser innecesario cuando Nines ve a Tubi morir frente a sus ojos. Y aquí es donde el juego desnuda su verdadero propósito. En este punto, Nier Automata se dedica a destruir y subvertir todo aquello que estuvo construyendo a lo largo de las primeras rutas con metódico sadismo. ¿Veremos concretarse el romance entre Tubi y Nines? No, ahora ella está muerta. ¿Revelaremos la verdad sobre la humanidad? Ya no importa, Jorge ya no existe, no hay nadie a quien darle la noticia. ¿Logrará Pascal su proyecto de la aldea pacifista? No. Todos se matarán unos a otros, y luego a sí mismos. Nada quedará de eso. ¿Y el mensaje final de Tubi alcanzará a Inés? Sí, pero él estará tan perturbado que para el momento en que lo escuche no le va a importar mucho. Durante esta ruta, el juego destruye sistemáticamente y de forma brutal todo lo que ha construido hasta este punto. Los personajes principales dejan de seguir un propósito y sucumben a sus instintos más salvajes. Vemos como nine -S se vuelve un esqueleto vacío de quien solía ser, movido solo por el rancor y la venganza, mientras Keitu aparece como un fantasma del pasado que se ha rehusado a abandonar su misión. Este trayecto está lleno de revelaciones que cambian y recontextualizan todo lo que ha pasado en el juego hasta este punto. Descubrimos que Yorja no son androides normales, sino que están hechos con partes de máquinas. Que fue el miedo a perder su propósito si ganaban la guerra lo que llevó a las máquinas a destruir a sus creadores. Que a raíz de eso, han intentado repetidamente imitar formas de gobierno y estructuras humanas que inevitablemente colapsan para luego ser reconstruidas y repetir el ciclo. Por último, descubrimos que Nine es repetidamente descubierto el secreto de la extinción de la humanidad y que Tubi había sido asignada para matarlo cada que esto ocurriera, lo cual le ha ocasionado una gran cantidad de sufrimiento. Repentinamente, el final ha de sentirse como un drama forzado, y se convierte en una escena trágica, dolorosa de ver. El juego nos permite elegir a quién de ambos personajes jugaremos para librar la batalla final. Estos dos finales, el C y el D, nos muestran el cierre al futil camino que han recorrido estos personajes. Los créditos ruedan, pero algo cambia. En este punto el juego vuelve la mirada a la persona que está al otro lado de la pantalla, al jugador, y nos invita a luchar una vez más porque no todo esto se pierda. Esta vez somos nosotros peleando contra los creadores del juego, representados por los créditos finales. Esta es una lucha que al final del día es imposible de ganar. El juego se burla de nosotros y nos dice que nuestro esfuerzo no vale para nada, pero se manifiestan también palabras de ánimo, mensajes de otros jugadores que nos alientan a continuar. Al final uno de estos jugadores se ofrece a rescatarnos. La música pasa de ser una solitaria voz a un coro, y el obstáculo infranqueable es vencido, y antes de continuar con esto, es necesario andar en otro aspecto del juego. Una cosa que descubrimos sobre Nain en la ruta B, es que él puede leer los nombres de las máquinas contra las que luchamos, al menos aquellas que poseen uno, y con excepción de Adam y Eve, todas tienen nombres que referencian a conocidos filósofos. Tenemos a Blaise Pascal, a Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, a Auguste Comte, Friedrich Engels, Karl Marx, Karl Grün, Friedrich Hegel, Soren Kierkegaard, Immanuel Kant, Ernst Bloch, Zhuangzi, Confucio, Lao Tse y Motsu. La forma en la que Nier Automata aborda a estos filósofos no siempre es la más generosa. Con frecuencia, las máquinas que los representan están en medio de extremos absurdos de su filosofía. Esto se debe a que las máquinas están intentando aprender de la humanidad, imitándolos en un afán de romper con las cadenas de sus creadores pero en esa forma exaltada de buscar la iluminación, solo se encuentran con la desgracia. Dentro del texto del juego, el único filósofo que es referenciado directamente es Nietzsche, quien es citado por Pascal durante la tercera ruta. Ahora, discutir a Nietzsche en Internet es un poco truculento, sobre todo por las connotaciones construidas en torno a su trabajo, pero Nietzsche lo aborda de una forma tan singular y casi esperanzadora, que vale la pena abrir esta lata de gusanos. Nietzsche es famoso por su frase, Dios ha muerto, la cual con mucha frecuencia separa del contexto en la que fue dicha, verán, él era un escéptico de la idea de buscar significado en lo metafísico, la idea de que existe un ser divino que le da toda una razón de ser, como parte de un plan maestro, y que por su propia naturaleza es inasequible, esto era algo que incomodaba a Nietzsche demasiado, él siempre creyó que la obligación de cada persona era crear y construir ese significado, en lugar de buscarlo fuera. El mundo de Nier Automata juega mucho con esta idea. Para los androides, los humanos son literalmente como dioses, una fuerza creadora que los ha dotado de vida y propósito. La humanidad los observa desde las alturas, convenciéndolos de que la suya es una lucha justa. Pero esa humanidad ya no existe, está extinta desde hace miles de años. Es un mito manufacturado por Jorja para dar a los androides un motivo para luchar, una razón por la que existir. En este universo, Dios literalmente está muerto y sus hijos han sido abandonados para buscar significado por su propia cuenta. Este juego también se enfoca en discutir el concepto del eterno retorno, una idea que si bien Nietzsche no creó, le incorporó en muchos elementos de su trabajo. Nietzsche rechazaba la idea cristiana de que la vida era un proceso transitorio, donde la alegría y el sufrimiento solo eran parte de un camino que conduce hacia la eternidad. Esta es una visión que demanda renunciar a la importancia del ahora, con la promesa de poder dejarlo atrás y trascender. La visión de Nietzsche no era de renuncia, sino de afirmación, de aceptar el sufrimiento y la alegría, no como algo de lo que escaparemos un día, sino como algo que estaremos obligados a vivir una y otra vez. En Ira Automata existen esta clase de ciclos en todas partes, empezando por el hecho de que el juego nos obliga a repetir la historia, donde vemos los mismos eventos desdoblarse de la misma manera, con las mismas decisiones y los mismos errores. Por otro lado, en su afán de desarrollar conciencia, las máquinas crean sistemas condenados a fallar, que repiten una y otra vez. Nine Ness descubre repetidamente el secreto de la humanidad y Tubi tiene que matarlo cada que esto ocurre. Incluso el juego parece sugerir que existe un ciclo más grande a lo largo de todos los juegos de Yoko Taro, lo que nos lleva al final del juego. Después de vencer a sus creadores, este nos pide tomar dos decisiones. La primera es si queremos dejar un mensaje de aliento para algún jugador al azar, para que aparezca en su pantalla de la misma forma en la que los mensajes de aliento aparecieron en la nuestra. La segunda es si estamos dispuestos a borrar nuestro archivo de guardado, con todo el progreso que tenemos, con el fin de que en algún lugar del mundo un jugador reciba nuestra ayuda y pueda conseguir este final. Aquí el juego se convierte en el demonio de Die Frohliche Wissenschaft, preguntando al jugador qué hará si algún día descubre que está condenado a repetir todas las alegrías y sufrimientos por los que ha pasado, cometiendo los mismos errores y tomando las mismas decisiones. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta posibilidad? ¿O renunciaremos a ello y nos aferraremos a la promesa de un final feliz? y no quiero crear la idea de que esta interpretación es una lectura definitiva. De hecho este es un juego tan complejo y profundo que admite muchas interpretaciones distintas, y ni siquiera me asomea a temas tan obvios como el animismo Shintoísta y la filosofía china porque simplemente no sé mucho sobre ello, aunque claramente están en el juego. Nier Automata tiene el privilegio de pertenecer a la rara élite de juegos que no solo han creado una historia imposible de plasmar en otro medio, sino que han explorado nuevas posibilidades con el suyo. Es un ejemplo sobre cómo los juegos pueden hacernos sentir hacernos pensar y sobre todo hacernos partícipes de algo que va más allá de nosotros. Es un recordatorio del poder del entretenimiento interactivo cuando las herramientas que esto ofrece son explotadas al máximo. Para mí este juego fue un viaje que nunca olvidaré, una experiencia llena de altibajos, una genuina montaña rusa con personajes entrañables y una historia que sujeta un enorme espejo frente a nosotros como humanos y nos invita a tomar una profunda mirada. Tengo suerte que encontré este juego de oferta, que uno de mis periodistas de juegos favoritos haya escrito un ensayo sobre él. Que Metal Gear Rising, otro juego de Platinum, haya sido exhilarante y que la cuarentena me haya hecho volver a sentarme a jugar videojuegos. Porque todas estas cosas pusieron este título que de otra forma no habría considerado en mi camino. Y honestamente, mi vida es mejor por ello.